Bienvenidos una vez más a la fe que conquista, otro mensaje, otra semana más, otro día más que el Señor nos da por su misericordia. Mira que esta semana el Señor nos trae una palabra maravillosa como siempre nos la da. Y esta semana eh, también estaba mirando una noticia. No únicamente lo que está pasando en nuestro ámbito colombiano, sino a nivel mundial. La gente está desertando... En las, en las universidades, en los colegios. ¿Por qué? Porque no tiene un sistema económico. Porque ya no ven lo mismo estudiar en la casa que, que estudiar en el colegio. en sus compañeros, en sus amigos. Y entonces la gente está desertando. Y por eso el Señor me decía, ah, Hijo, dile a mi pueblo que hay mucha, muchos de mis hijos están desertando. es que es desertar. Pues que los sinónimos es abandonar, huir, adjurar. Entonces, vemos mucha gente que está huyendo, es mucha gente que está abandonando los caminos del Señor. Porque ya no viene el otro hermano, porque ya no viene el líder, porque ya no viene el pastor. Pero recuerda que todo lo podemos en Cristo que nos fortalece. No importa la, la tormenta, no importa lo que estés pasando, pero el Señor está haciendo algo maravilloso en tu vida en este 2021. El Señor te está diciendo, no me abandones. No huyas, porque lo que yo tengo para ti son cosas maravillosas. Y es por eso que el Señor nos trae una, unas palabras maravillosas es en esta semana, en 1 Timoteo capítulo 6, versículo 12, que nos dice, pero uh, nos dice, pelea la buena batalla de la fe. Mira lo que usted nos está diciendo, pelea la buena batalla de la fe. No importa lo que está pasando, no huyas. El Señor te está diciendo, pelea la buena batalla de la fe. Haz tuya la vida eterna, que, esa, que ese conflicto, lo que estás pasando, no te va a desviar de esa vida eterna. Y también continúa diciendo este versículo, diciendo, a la que fuiste llamado, tú fuiste llamada, tú fuiste llamado a, a esta pelea, y el Señor te ha traído para marcar la diferencia. El Señor te ha traído para hacer uh, sal y luz en este mundo. Y continúa diciendo... Y por la que hiciste aquella admirable declaración de fe delante de muchos testigos. Recuerda cuando eh, cuando comenzaste los caminos del Señor, tú dijiste: Oh Señor, te amo, te necesito cada día, cada día más en mi vida. Y es lo que quiere el Señor, que ese primer amor no se vaya. Recuerdas cuando te enamoraste por primera vez, sentías esas esas esas uh, maripositas aquí en tu estomaquito, en tu corazoncito. Es lo que quiere el Señor que no huyas, que no desertes, porque no queremos hacer lo que está pasando ahorita en el mundo, que mucha gente está dejando de estudiar. Mucha gente, por la, una vez más, por la parte económica, porque ya no siente como ir a estudiar en la casa. Eso va a tener un efecto en el futuro. En el futuro no queremos, cuando digo no queremos, porque somos parte de ese reino. Somos esos embajadores. No queremos que te desvíes o tu familia se desvíe. Y es por eso que el Señor también nos trae otra palabra en Josué, capítulo 1, versículo 8 y 9. Mira lo que nos dice el Señor. ¡Qué maravillosa palabra! Recita siempre el libro de la ley y medita en él día y noche. Cuando tú te sientas que tú ya quieres desertar, quieres abandonar, quieres huir de, la, eh, de los caminos del Señor... Uh -uh. debes de meditar en él día y noche porque estos versículo, versículos continúan diciendo dice cumple con cuidado todo lo que en él está escrito desde Génesis hasta el Apocalipsis el Señor nos dice cómo comportarnos, cómo ser cómo ser ese gran testimonio y es por eso el Señor también continúa diciendo en esta hermosa palabra así prosperarás y tendrás éxito ya te lo he ordenado wow y mira lo que continúa diciendo, sé fuerte y valiente, nos está diciendo el Señor, sé fuerte y valiente. No tengas miedo ni te desanimes. Ese cuando dice, no tengas miedo ni no te desanimes, no abandonas, no huyas, porque lo que viene es maravilloso en el nombre poderoso de Jesús. Y es por eso que el Señor continúa diciendo en estos versículos, porque el Señor tu Dios te acompañará donde quiera que vayas. Recuerda que tú siempre estás con... Ese Dios vivo y de poder, el Rey de reyes, Señor de señores, con su Padre, Hijo y Espíritu Santo en el nombre poderoso de Jesús. Recuerda eso, no te desanimes, no huyas, ven, ven porque lo que hagas ahorita va a haber consecuencias en un futuro. No huyas, te dice el Señor, tú me necesitas, te dice el Señor. Cada vez que tú alejas del Espíritu Santo, tú contristas al Espíritu Santo y contristas al Señor. So, debemos, No debemos de huir Debemos de seguir como dice en 1 Timoteo Capítulo 6, versículo 12 Pelea la buena batalla de la fe Y tú eres una gran guerrera Y tú eres un gran guerrero Si eres esposo, esposa, hijo En el, contor, en el entorno donde estés En el entorno donde estés Dale siempre esa gloria y la honra al Señor ¿Cómo se la puedes dar con tu, con tu testimonio? No únicamente de que yo me comporto así, yo me comporto... No, muestra tu testimonio. Muestra realmente que tú eres un embajador del reino de los cielos. Y continúa diciendo esta palabra en Efesios. Miren lo que nos dice Efesios. Y esto es maravilloso. Que aquí nos está, está diciendo el Señor. Si tú, si, te, si te, el Satanás o cualquiera te quiere uh, maquinar que abandones, que me, que desertes de mis caminos y que huyas, haz esto lo que dice Efesios. Capítulo 6, versículo 13. Por lo tanto, póngase toda la armadura de Dios Para que cuando uh, llegue el día malo Puedan resistir hasta el fin con firmeza ¡Wow! Resalta eso, escríbelo como mejor dicho En una pancarta grande, Efesios 6 a uh, 13 El Señor te está diciendo ponte, tú, mi, ponte mi armadura, ese yelmo, esa coraza, ese escudo, esa espada ese cinturón, esos sandalios, ese cinturón de la verdad. Porque la verdad, recordemos, que nos hará libres. Y ya para terminar, esta hermosa palabra. Mira que lo que nos, nos dice un hermoso salmo que el Señor nos, eh, eh, nos da en esta semana. Recuerda este salmo. El Señor afirma los pasos del hombre cuando le agrada. Su modo de vivir podrá tropezar, pero no caerá porque el Señor lo sostiene de la mano. ¡Qué hermosa palabra! Así que te invito a que no huyas, no, no abandones la presencia del Señor, no desertes. Que lo que estamos escuchando hoy en día, que muchos niños, muchos muchachos están desertando de los estudios, que una vez más eso va a tener un efecto en el futuro, que el pueblo de Dios no abandone, no, no uh, no huya de sus caminos. Más bien que lo que estamos haciendo ahora y en el futuro, hay un poder sobrenatural. Te invito a que oremos. Padre Celestial, Padre de la Gloria, en el nombre poderoso de Jesús, Señor, yo te pido por aquellas personas que han, que han pensado, Señor, en huir, en abandonar tus caminos, Señor. Padre Celestial, Padre de la Gloria, yo te pido a aquellas personas, Señor, que no han querido que Tú entres en sus corazones. Te pedimos por ellos. Te pedimos, Señor, que tú seas haciendo algo sobrenatural, que tú seas tocando sus corazones, sus vidas. Yo te pido en el nombre poderoso de Jesús, Padre Celestial, Padre de la Gloria, que, que tú, Padre Celestial, seas fortaleciéndonos cada día, Señor. Y vamos a seguir siguiendo pelea, peleando esa batalla de la fe, Señor. Que cada día tú nos fortaleces, que cada día, como tú nos dices en Josué, Señor, que tú estás con nosotros. Y gracias, Padre Celestial, Padre amado, porque tenemos esa promesa y confiamos en esa promesa en el nombre poderoso de tu Hijo Jesucristo. Amado Rey, poderoso Señor, te pedimos por esta nación de Colombia, te pedimos por todas las personas que nos escuchan, Señor, y comparten estos videos, Señor, para tu gloria y tu honra, amado Padre amado. Amado Rey, te damos gloria y honra en el nombre poderoso de tu Hijo Jesucristo. Amén y Amén. Mis hermanos... Puedes seguirnos en nuestras redes sociales, Instagram, uh, uh, YouTube. Uh, también nos puedes escuchar uh, y por la emisora, nos puedes ver por Facebook. Uh, siempre dándole la gloria y la honra a nuestro amado Señor. Recuerda que tú estás en la gloria para hablar del Señor. Bendiciones.